La matemática es una, una ciencia muy importante que está presente diría yo y contribuye, colabora con todas las, las otras ciencias. Proyecciones se funda el año 1982 con el propósito de per, dar eh, posibilidades de que nuestros estudiantes de licenciatura en matemáticas pudieran presentar trabajos ahí. Los primeros números se escribían a máquina de escribir. En esos tiempos no teníamos computadores. Al principio eran colaboraciones de matemáticos chilenos, pero luego eh, hicimos toda una campaña de promoción de la revista, no es cierto la presentamos en, en otros países, donde fuimos también a, a promover nuestro programa de magíster, que ya teníamos en ese tiempo. Y, y entonces fuimos siendo más conocidos y empezamos a recibir trabajos de, de, de gente de otros países. Y también ampliamos nuestro comité editorial con matemáticos del extranjero. Nos llega bastante artículos que revisar y eso es bueno para la revista. Porque esa es una de las cosas que uno tiene que tratar de detectar, de detectar artículos que sean de un buen nivel y de manera de poder darle un buen prestigio a la revista y cada vez se va eh, divulgando no solo las matemáticas que hacemos acá las que se hacen en Chile, las que mandan para nosotros y las personas mandan cosas a, a la universidad y así se va haciendo una comunicación con las diferentes escuelas de matemáticas en otros lugares del mundo es un trabajo continuo y eso es lo más importante, se, se da continuidad llegan más y más cosas y así la calidad va a aumentar, ¿no? todos los días recibimos tres, cuatro y a veces hasta cinco trabajos ¿ya? y lo que hacemos es distribuirlo entre los editores generales, que somos tres. Se instituyó un, un, una base de datos, ese cielo se llama y nuestra revista quedó indizada ahí y luego a partir de justamente el año 90 eh, nuestra revista también fue indizada en el Math Review que es un, una base de datos de matemáticas muy importante Central Black es otra, y así eh, fuimos siendo indizados en varios índices de matemática. Scopus es un índice en el cual nuestra revista está indizada desde hace ya varios años y el año 2019 eh, nuestra revista fue clasificada como número uno en Latinoamérica. Nuestra revista va a cumplir el próximo año va a cumplir 40 años, si no me equivoco. ¿no? Y la gran tarea que nosotros tenemos es lograr ser indizados en el índice más importante que es el Web of Science. Siempre hemos ido mejorando esta revista y creo que va a llegar un momento en que sí vamos a lograr eh, hacer eso.